Después de la muerte de Martín Elías han acontecido múltiples situaciones desagradables en torno a él, tanto en su núcleo familiar como con sus amigos, conocidos e incluso su propia madre. Una de las cosas más sonadas en las redes sociales son las condiciones en que se dio la relación de Martín Elías con Dayana Jaimes, ya que muchos dicen que está siendo amiga de la ex esposa de Martín sostuvo una relación con él cuando aún estaba casado. Frente a estos cuestionamientos Dayana solo respondió que Martín era un hombre libre de cuerpo cuando ella lo aceptó. Pero lo que muchas personas quieren saber cuál fue la razón o los motivos por los que Calla Barón se separa de Martín Elias. En realidad lo que todos quieren saber es si ellos terminaron su matrimonio por culpa de un tercero o por otros motivos. En la siguiente entrevista dada en exclusiva por ella cuenta cómo era su relación con Martín y dice... Un recio carácter fue lo que no me permitió continuar una relación con el padre de mi hijo. Lo que dice Calla. La fuerte de la casa era yo, yo era quien ponía las reglas, él le decía a Martíncito, no hagamos esto porque después su mamá nos regaña, o hagamos esto porque ya sabe cómo es su mamá. Entonces fue como que yo siempre fui la cuca, dicen que los cucuteños las mujeres planchamos con las manos. Ya éramos conscientes de que había un niño que es un hijo para toda la vida, hasta que Dios lo permita, entonces fue una relación en la que él era el padre y yo la madre de Martín Elías y siempre coordinábamos en la educación de él porque eso sí era muy claro que él quería criar a sus dos hijos con las mejores bases y que fueran grandes y le dieran felicidad, salud y todo para que ellos estuvieran bien.